Ambas van a hablar acerca del Pero, pues, Comité de Lucha no, contra el Cáncer, ¿verdad? Sí. Así es que buenos días. Bueno, buenos días. Buenos días. Saludos. ¿Qué las trae por acá? Eh, como ustedes saben, en el mes de octubre el Patronato contra el Cáncer siempre realiza una serie de actividades y venimos a hablar sobre qué es lo que hará este año el Patronato. Ok, como no, magnífico. Explíquenos. Adelante. Ok, hoy tenemos una actividad súper emocionante, Así. que es Gigantes Solidarios. Este es el cuarto año consecutivo que los gigantes nos apoyan. Se refiere de, al equipo de pelota, oh. gigante del Norte. Ajá, y sí. hemos denominado este apoyo Gigantes Solidarios. Hoy a las 5 de la tarde en el Estadio Julián Javier, vamos a estar con los gigantes y contra las águilas, si va, La entrada ah, va a ser 100 pesos según un super. Sí, eh, Falco 150 y 100 pesos. ¿150 pesos? ¡Ay, sí. <risa> sí! te encuentras mucho, tu sorpresa es por mucho o poco. Explícame. Pero si usted quiere. Claro. Eh, adelante, es, vamos, adelante, es para, es para adelante, captar fondos para nuestro paciente. Entonces, adelante. al ser un juego donado, ellos nos permiten claro, claro, eh, establecer claro. el precio. Lo que queremos es que más personas, familias sí. apoyen claro esta sí. noble causa. Claro Hubo sí. gente que dio 50 mil y 100 mil pesos por una cena con un candidato. Sí. Entonces, ¿por qué no? Sí. ido por un voto. Sí, Adelante. <risa> <risa> ¿Dónde estaba dando un Para yo pasar por ahí. tenía que cosa? haberme dicho a mí también. <risa> pues bien, eh, como lo estabas di diciendo, hoy los invito para que participen junto con nosotros a este juego de pelota, ya que es una noble causa. Y recuerden que su aporte salva vidas. Así es. ¿Qué sí. otra actividad tiene? Entonces, el viernes 18, a partir de las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, en varios puntos de San Francisco, vamos a tener lo que es el Día de la Calle. Es un, una actividad donde para recaudar, recaudar fondos, donde grupos de personas en estos puntos se establecen a pedir a las personas que nos apoyen. Los puntos son en el... frente en el uh -huh, Parque Duarte Frente a Palmares Mall, en el Parquecito de los Mártires Siempre también en el semáforo Frente a la Sirena Y este año como nuevo punto Tenemos en el semáforo que está la salida de Tenares okay. Que allí hay Una amplia o sea, Frente a la entrada de los pinos de, uh -huh, de tres, Sí, en ese Francisco. semáforo porque Siempre hay una amplia, cómo se dice eh, Carros, tránsitos Entonces eso nos parece. ayuda Y lo Correcto. hacemos siempre cerca del 19 de octubre Ya que es el día mundial del cáncer de mama Que sería el sábado Muy bien. ¿Ese día es el día de la marcha? No maratón? No, el día no. de la caminata no, el, el, maratón, de la no, no, el no, día no, de la caminata es el, el, 27. De caminata, el 27? Ok el domingo 27. Una preguntita, ¿la juventud se integra a este tipo ah, de actividades? Claro que sí, sí. sí. Eh, Tenemos muchos jóvenes Especialmente tenemos un grupo carnavalesco Que se llama Los Monarcas que siempre en todas las actividades que solicitamos su apoyo, ahí están. Un gran equipo de jóvenes que nos acompaña incluso también para el día en la calle. ¿Cuántos kilómetros dura eh, tiene la marcha más o menos de detención? Cuatro, Cuatro kilómetros. O sea, ¿ustedes este creen año? que Amado puede aguantarla? <risa> yo sí creo que caminar. sí. Es, ah, es caminando. Es por caminando, eso, por no, eso no. Es que me preocupa. Pues si fuera en carro yo no preguntara. <risa> <risa> <risa> no, no, <risa> claro que sí. Y es un, este año es una ruta muy interesante ya que el pueblo nos ha pedido que caminemos cerca de su zona Y okay. este año vamos a salir del Parque Duarte Como siempre, bajamos por la Colón Y seguimos caminando hasta los cuatro vientos Y caminamos por la Duergen Seguimos hasta el cementerio Y de ahí entramos lo que es el barrio Santa Ana barrio mucho pueblo, azul. Mucho pueblo, mucho pueblo Exacto sí. Para luego ¿Cuántos kilómetros son? cuatro kilómetros Sí. Eso, es, eso es Son chin ahí te hey, no, Tengo que pensar Además eh, Tenemos operativos médicos Los sábados para todas Esas mujeres y hombres que quieran ir Durante todos los sábados Durante del mes, mes de, de octubre. octubre ¿En qué lugar van a hacer esos operativos? En el Instituto Oncológico okay. Entonces van a hacer opera El de la mujer son mamografía Sonomamografía Papá Nicolau el de los hombres se van a hacer los análisis y su chequeo para ver si tiene algún inconveniente. Una, a ti debe bien, es posible que tú no tengas la información de lo que voy a preguntarte, pero se lo puedes decir a, a, a la persona. ¿Qué se necesitaría para que el oncológico pueda llegar a los barrios y montar esos operativos? Ah, pero, o si él tiene... Claro la, que la, la, sí. Que puede, si pudiera ser que tengan una tecnología... Especial, eh, sí, secretos, mire, nosotros... Tú sabes, sería bueno conseguir... Qué bueno que campaña. pregunta sobre eso. Por ejemplo, este es sábado 19, uh -huh. que es el Día Internacional de Mamá, vamos a ir a las terrenas a hacer un operativo médico. Sí. Entonces, lo que hacemos es buscar un contacto que nos busque un lugar donde hacer ese operativo. Entonces, lo busco. Ese contacto dice, eh, va a ser en tal sitio, pedimos la autorización, por ejemplo, este año va a ser aquí en la terrena, en el Liceo Pedro Mir. Okay. Se hizo una comunicación a ese liceo para que nos dieran la autorización. Desde que tienen ya la autorización, hablamos con nuestros médicos para que ese día vayamos allá, vamos un equipo okay. y se va y se vaya Lo que tiene que tener es la cédula de identidad del paciente porque hay que registrarlo como nuestro paciente. Claro. Entonces, solamente eso. Tener un lugar, alguien que se acerque. desde tengo un grupo por lo menos de 100 personas o más. Porque voy a se va a mover un gran grupo claro. de, labo, de colaboradores y, equipos al, y de equipo. Apoyo logístico para... Un, claro exacto, que claro, sí. Claro, son son claro, alrededor de 40, 50 personas claro, que se movilizan. Claro. Y no sería algo incomprensible que solamente vayan 10 así personas. Es, Debe es. asegurar que haya un por lo menos un mínimo así de 100 es. personas que van a recibir todos los servicios. Se hace ocho tipos de consultas más o menos medicina familiar ginecología urología ginecología o sea son esas especialidades para que no son los médicos que van allá y le hacen su chequeo también movilizamos a algún equipo de laboratorio clínico para que le hagan sus análisis Cómo no magnífico es interesante señores y, y todos estos servicios son gratuitos También tienen esa, ese plus y el cáncer es un enemigo silencioso. Hay Así que estar es. siempre detrás de la búsqueda de si lo tengo o no lo tengo o si hay alguna alguna indicación que nos permita ponernos en guardia. Así que es importante, aunque usted no se sienta nada vaya, porque la verdad que es importante hacerlo. Bueno, pues le agradecemos infinitamente sí. la presencia de ustedes a Geraldine Payano y a Luisendi Paula, el hecho de que nos acompañaron. Y que nos han dado todas estas informaciones. Un placer. Gracias, muy agradecido. Gracias a ustedes. Y siempre cuenten con De Mañana para cualquier información claro, sobre el, las otras actividades. Muchas gracias. Así es. El 27. Así que vayan. Si pueden enviarnos el calendario sí. para nosotros Además, cada día. Queremos irlo. aprovechar para que se pueda Ah, lo que es el, el diseño de este año. Este acaño te pusiste siempre. Eso es. es una cosa terrible. ¿Quién? No, fefe. Fefe, fefe. no, no. No, no, él no, es un gran. Donando fefe. pasos fefe fefe fefe a la, a la vida. Son los eh, superhéroes, ¿no? Sí, porque ¿qué es lo ¿Cuál que. ¿Cuál es que la son? idea del superhéroe? Okay. ¿Qué sí, es lo que es un superhéroe? Luchar por el bienestar de la sociedad. Bueno, sí, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer el patronato contra el cáncer? luchar el por el bienestar de la sociedad, claro. Luchar por erradicar esta enfermedad que es el cáncer. Así es. Dice, ni, ni enseña. Entonces, como pueden ver aquí, hay tres superhéroes. La mujer. La madre, el padre y el niño. Vamos a ponerlo así. La familia. Entonces, eh, sí, sí. Eh, la mujer <risa> representa los colores que ella tiene, que es el rosado pálido. Es el cáncer de mama, que es el color que se le ha dado. Las capas tienen un color crema o tan, que eso significa cervix. Entonces, son los colores solidarios de esos tipos de cáncer. Entonces, yes. la mujer lucha contra el cáncer de mama y el, ¿Y el cáncer de cervix. ¿no? El hombre, Ajá. el azul claro, representa el cáncer de próstata y el morado representa el de páncreas. Y el niño, que tiene amarillo y negro, el amarillo representa el cáncer infantil y el negro, el melanoma. Okay. O sea, que cada una de estas Muy figuras bien. tiene Muy significado. Muy bien. Bien, gracias a ustedes eh, infinitamente agradecido. Envíenos el calendario de las actividades para mantener una claro información. Claro los puntos de venta para que salgan a adquirir sus t-shirts y sus gorras en el Yoma Supercentro de la Avenida Libertad. Lo pueden conseguir en el Supermercado del Manantial también en la Farmacia de Salud. En el patronato y en la agencia de viajes. ¿Qué cuesta el combo, la gorra y el t-shirt? El t-shirt cuesta 350 pesos y la gorra solo 200 pesos. O sea, estamos hablando de 550, ambas cosas. ¿550 pesos? Sí. súper barato. Eso cualquiera lo puede tener. Bueno, gracias, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por tu Mañana